nos llegó el MatePad Pro de Huawei, que para muchos puede llegar a ser la mejor tableta que existe actualmente con Android. Vale la pena decir que este corre App Gallery que es un fork de Android que tiene unas particularidades bastante especiales y además, pues no llegó sola, llegó con el teclado, que básicamente es muy atractivo. Y le añade funcionalidades interesantes. Y el M Pencil. Lo sé, lo sé. Muchos deben estar pensando que es una oferta que le va a competir directamente al iPad Pro. Es algo que nosotros queremos saber. Pero, a primera vista lo que vamos a hacer es destapar los componentes de cada una de estas cajas. Y empezamos con la caja principal, la del MatePad Pro. Una caja muy premium, muy al estilo de Huawei supremamente sobria qué sorpresas habrá en el interior el producto como primerísimo primer protagonista que se siente muy liviano el formato está bien interesante los acabados se ven muy primen. algo que llama la atención es que la cámara está un poco salida esto para los puristas podría llegar a ser un problema pero dado que tenemos el teclado no creo que en nuestro caso vaya a ser un problema aquí hay una serie de botones o mandos físicos me imagino que será el de prenderlo y el de volumen y una entrada USB tipo C aquí vamos a retirar esta división de la caja y vamos a ver qué más sorpresas nos encontramos acá parece ser un cargador efectivamente lo es, no se preocupen para la versión de Colombia va a llegar con las paticas normales lo mismo en el resto de Latinoamérica carga rápida como pueden verlo ya Huawei nos ha mal acostumbrado y sigue haciéndolo lo cual para los usuarios es fantástico que nos mimen nos den cosas incluidas en la caja no como accesorios por separado aquí tenemos un adaptador precisamente de USB-C para el tradicional jack de los audífonos muy útil dado que como se podrán dar cuenta no trae entrada de audífonos ah, esto quiere decir que se puede usar con SIM card y muy posiblemente dado que es Huawei también será compatible con 5G aquí tenemos el cable USB-C supremamente bien empacado exactamente el mismo cable que venía en el P40 y en muchos otros smartphones de Huawei lo cual quiere decir que Puedo viajar con el mismo cargador y un solo cable. Fantástico. Bueno, este dispositivo es el teclado. No sé si tenga un nombre más técnico, pero por ahora es el teclado para el MatePad Pro. Un accesorio supremamente útil, precisamente no sólo para consumir contenidos, sino para temas de productividad. De nuevo, al abrir la caja, es el protagonista, tiene una textura que se siente muy bien al tacto. Vamos a ver si tiene algún otro tipo de particularidad, las teclas se ven bastante bien. Con el espacio suficiente para no tener que oprimir todas. Fíjense, muy compatible con MUI 10.1. Y obviamente el MatePad Pro. Vamos a ver. Ajá. De manera magnética se encaja. Revisemos si, si hay algún tipo de pin no lo vemos, o sea que la transmisión de datos se hace de manera magnética y se ajusta en dos posiciones así y así en este caso es la versión internacional entonces no tiene N y ahora vamos a ver el empencio, que es una herramienta bastante interesante para los que estamos acostumbrados a hacer correcciones a mano alzada. Vamos a ver, acá viene una punta extra. Vamos a sacar el dispositivo, que también queda como primerísimo primer protagonista al abrir la caja. Acá tiene una especie de, de etiqueta y como pueden ver, no tiene ningún tipo de botón y simplemente se encaja ahí también de manera magnética. Dentro de poco vamos a estar usándolo, les vamos a estar contando. Hoy estamos con David de Huawei, él nos va a contar qué hace allá y también nos va a aclarar bastante sobre el concepto de las tabletas que tiene Huawei que eh, se conocen bajo el nombre de Maypad. ¿Cómo estás, David? Estimadísimo Felipe, qué gran gusto saludarte eh, aquí, como siempre, dispuesto a platicar contigo y con tu audiencia de Tecnologías de Vanguardia. Y justamente, qué bueno que me invitaste hoy, porque yo, yo quiero platicar contigo de esta categoría. Yo, la verdad, me voy a declarar fan de las tablets, por ahí siempre me decían, no, es que... Los teléfonos cada vez tienen pantallas más grandes, la laptop es un icono de la productividad, como que la tablet queda ahí flotando, la tablet es solamente un dispositivo para consumo de contenidos, realmente no le veían otro ángulo. Y Huawei dijo: No, un momento, la tablet tiene un potencial gigantesco, la tablet definitivamente puede, sin ningún problema, volverse un dispositivo pilar del de ecosistema de Huawei. Entonces, pues, Huawei se dio el reto, ya sabes que con este gran músculo de investigación y desarrollo, y es así como justamente nació la serie MatePad de Huawei, que son las tablets de última generación que hemos lanzado este año 2020. Actualmente, para el mercado colombiano y en general en Latinoamérica, tenemos tres, tres exponentes, eh, cada uno en su, en su categoría de precio y de uso. Eh, te las voy a decir brevemente, pero quisiera que nos enfocáramos Y las diferencias, por porque. En las, en las dos principales, ¿no? Mm. Y claro que hay buenas diferencias, porque sí. justamente estas diferencias le permiten al consumidor, pues, tener una selección más precisa, y creo que eh, en esta sesión vamos a poder darles mucha luz este, de la mano contigo, Felipe, que tú eres gran conocedor también de los productos, por supuesto. Entonces, sí, porque. Muchos, muchos usuarios decían que la diferencia solo era el, el, el precio, pero nada, no hay nada no, más señor. cerrado. No, señor. Eso, eso que acabas de decir es algo muy importante. porque no? Es más bien la filosofía, la, la utilidad, este, sobre todo ahora que estamos en un momento donde estamos buscando que nuestros dispositivos nos den más rendimiento, no nada más en performance tradicional, sino que un dispositivo haga más de una cosa. no Como te decía al principio, se acabó eso de que la tablet es nada más para ver videos, muy al contrario, ahorita vamos a descubrir qué tanto se puede hacer con las tablets de Huawei. Entonces, tenemos un dispositivo de entrada que es la Meta T8, es una tablet eh, de, de 8 pulgadas justamente. Es, digamos, la hermanita menor, pero no por eso es menos eficiente. Tiene un procesador de 8 núcleos MediaTek y tiene una batería de más de 5,000 miliamperios que nos permite, creo que son 5,200 de hecho, que nos permiten consumir videos sin interrupciones más allá de 12 horas. Este es ideal para los más pequeños de la casa, para nuestros hijos, sobre todo en estos momentos que tienen que tomar clases en línea, que tienen que continuar su aprendizaje. Mucho de ese aprendizaje se ha vuelto bastante multimedia, con audios, con videos, con juegos inclusive. Entonces, esta tablet es ideal para ellos. Eh, es una tablet eh, que viene en un color azul muy lindo, muy agradable y en acabados obviamente muy resistentes. No, Esta tablet eh, se posiciona como el producto de entrada, pero no por eso es menos eficiente, porque esta tablet incluye, para sorpresa de muchos, el sistema operativo muy 10.1, que en su momento de lanzamiento fue el de ultimísima generación, que encontrábamos también en productos más robustos. Entonces, por ahí no vamos a sufrir, ¿no? Esa es la pequeñita. Pero el foco del día de hoy, amigo, usted siendo un gran experto en tecnología y teniendo usted una audiencia bastante más sofisticada, son los dos hermanos mayores. Vamos con la segunda, que aquí ya estamos hablando de tamaños aumentados de pantalla, la MatePad de 10,1 pulgadas. Aquí ya vemos un avance considerable. ¿Por qué querría alguien una tablet de 10,1 pulgadas? Es una pantalla bastante grande. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Las tablets, sobre todo las de Huawei, se han diversificado de tal forma que ahora no nada más son para contenidos. También gracias a incluir cosas como, por ejemplo, un procesador Kirin 810 de 8 núcleos, obviamente con todo el poderío de inteligencia artificial, sistema operativo eh, también muy 10 y, por supuesto, una pantalla Full HD impresionante, nos va a permitir, pues sí, ver películas, ver videos, tenemos una configuración de cuatro bocinas o parlantes eh, certificados por Harman Kardon, entonces tenemos un sonido envolvente, pero también vamos a poder, gracias al Huawei en Pencil, que es esta pluma inteligente, tener acceso a ese ángulo creativo que por ahí todos tenemos oculto y que ahora en estos momentos que tenemos algo de tiempo extra en casa, podemos explotar, entonces esta tablet sin lugar a dudas, se va a convertir en una de las preferidas para aquellos que están buscando un dispositivo para crear, pero también para consumir. Esta tablet en particular, la, la MatePad de 10,1 pulgadas, me gusta muchísimo para, para leer, porque incluso... Tiene este modo ebook en donde digamos que ecualiza el brillo, la saturación, el contraste de la pantalla y nos hace muy cómoda la experiencia de lectura. Además, por supuesto, los tres productos cuentan con el modo de descanso visual para cuidar la vista de nuestros hijos, de nuestra familia y la propia, porque bueno, pasamos cada vez más tiempo frente a las pantallas, por ejemplo, en la noche si queremos leer un libro, continuar leyendo correos electrónicos, leer algunos artículos, las últimas noticias, este modo de descanso visual va a reducir considerablemente los efectos dañinos de la luz azul y así nos va a permitir eh, no perturbar, por ejemplo, nuestros patrones de sueño. ¿no? Luego la luz azul que emiten los electrónicos nos puede ahuyentar un poco ahí el sueño, pero no. Cuando tienes un dispositivo Huawei, de hecho con la certificación TV Reinland, para esta función en particular, no va a haber ningún problema. Entonces, una experiencia disfrutable, una tablet ultra delgada, biseles cortitos, tenemos una proporción de cuerpo a pantalla arriba del 84% en esta MatePad de 10,4 eh, pulgadas, la tradicional. Eh, obviamente, eh, vamos a tener también funciones eh, tradicionales como en las tablets, que por supuesto nos ayudan a este tipo de cosas como las conversaciones en video, Vamos a tener cámaras tanto al frente como en la parte trasera, simétricas de 8 megapíxeles en el caso de esta tablet, que digamos es el hermano de en medio, por ponerlo de sí, cierta no. forma, y pero no por ser el de en medio, tiene menos desempeño, les digo, Kirin 810, un excelente procesador de gama media, y además de esto, periféricos como el M Pencil, y también tiene pues al teclado. teclado magnético, ¿no? Pero, pero, híjole, esta, aunque es un gran exponente de Huawei, tiene, tiene características muy equilibradas ya rebasa a la pequeñita que es más para un tema de consumo, para un tema educativo, para un tema de los consumidores más jóvenes. Acá ya estamos hablando de con el teclado eh, un poco más de productividad. La pluma nos da ese ángulo artístico. La pantalla grande de 10,4 también nos da acceso a tener un lienzo eh, mucho más... Eh, David, fero. una pregunta que, que nos hacía la audiencia cuando hablamos del de el Mate X y el X. Es. Ah, bueno, los plegables. Sí, la, la pregunta era, cuando yo quiero consumir contenido puntualmente en Netflix, tengo entendido que solo lo puedo ver en línea, más no lo puedo bajar por el tema de cierta certificación, no es como la White divine. Bueno, amigo, ahí, por ejemplo, existe una gran cantidad de aplicaciones de streaming de video on demand, de consumo de contenidos hasta donde yo tengo entendido las principales funcionan, de hecho yo la he probado en varias tabletas y funcionan en general entonces eh, creo que ahí sería cuestión de que lo probaran eh, yo no he tenido ningún problema en la MatePad T8, eh, en la MatePad Pro en la MatePad de 10.4 entonces por ahí habría que checarlo porque de verdad yo he disfrutado, ahora insisto ahora que hemos tenido un poco más de tiempo hemos disfrutado ahí lo que le llaman el binge watching, ya sabes de que no ves sí. uno, sino ves dos, tres, cuatro o temporadas completas. Yo por ahí me he aventado algunas eh, en estos días, sobre todo en la noche después de trabajar. Entonces, bueno, ahí sería cuestión de revisar, pero creo que creo que no hay no hay problema actualmente con esto. O sea, se puede ver, pero creo que el bajarlo para, eh, como dice el Chill, Netflix and Chill, el bajarlo para llevar offline, creo que ahí es donde la certificación se necesita. Ahí te, ahí te fallo, amigo, pero insisto, yo no he tenido problemas con la experiencia. He podido consumir mis contenidos sin problema en varias plataformas de, de video. Ah, bueno. Tanto a través del navegador como en las aplicaciones mismas, ¿no? Hay varias opciones, ya sabes la flexibilidad. Y te digo, la que me sorprendió muchísimo, la que yo sí dije, te voy a decir algo muy fuerte, ¿eh? Te voy a decir algo muy fuerte. Por eso soy fan de la categoría. Cuando probé la MatePad Pro, de la que te voy a hablar a continuación. El monstruo. El, el absoluto. El, la joya de la corona. Uh -huh. Consideré de verdad ampliamente el, ¿y qué pasaría si ya no uso tanto mi laptop? Yo tengo una Matebook X, la delgadita, preciosa, de eh, primera sí. generación, no la suelto por nada porque yo he viajado por todos lados con ella y a veces hasta me he asustado porque de, de que no la siento, a veces pienso que la olvidé en casa, entonces reviso, no, aquí está, bueno, no me acostumbro a que está ligera, pero bueno, eh, he pensado, pero ampliamente... Darla de baja y migrar a la MatePad Pro porque, fíjate, aquí ya tenemos una pantalla absoluta, 10,8 pulgadas. Y acá tenemos una optimización que sus hermanitas no tienen en cuanto al espacio útil, porque esta es la primera pantalla full view en una tablet que adopta este hole punch, la camarita, en la, si la vemos de frente, en la esquina superior izquierda, que es una camarita que nos permite liberarnos de elementos invasivos, eh, liberarnos de, de, de, de tener biseles gruesos y así tener más espacio útil para ver, crear, jugar y trabajar. ¿no? Entonces, 10,8 pulgadas. Ahora, ¿qué procesador impulsa la meta Pro? Kirin 990, el mismo que impulsa eh, Huawei Mate 30 Pro y el P40 Pro. Entonces, imagínate el nivel de desempeño que tenemos en esta tablet. Cosas que me encantan, la parte de... La interacción con los periféricos, que si bien, sí, también la MatePad tradicional lo tiene, la MatePad Pro se sincroniza con su M-Pencil y con el teclado magnético de forma magnética, de forma inalámbrica. Es increíble, ¿no? Tú dirías, luego cuando abres la MatePad Pro y abres tus periféricos, tus accesorios, el teclado y la, y la, y la M-Pencil, a mí me lo dan mucho y me decían, oye, ¿dónde está el cargador de la, de la, del teclado y, del, y de la pluma inteligente del la M pencil y yo decía, pues ahí lo tienes, es la tablet. No, no, no, a ver, ¿cómo? Debe haber una base magnética, algún conector. No le veo el puerto USB. No, no, no, no, no, no. no. Acá todo es wireless. Acá todo es integrado. Entonces, tú puedes cargar el en pencil colocándolo sutilmente sobre el borde, el, la parte superior de la pantalla de la meta Pro. Y en ese momento se empieza a cargar y se sincroniza. En el momento que hacen contacto, out of the box, en el momento que, que, la, que la sacas de, de la caja. Y la misma historia con el teclado magnético. Teclado que a mí me encantó porque varios consumidores nos habían dicho, bueno, es que sí me gusta mucho la experiencia de desktop que tienen sus tablets, pero al final del día yo siento que el teclado de una laptop completa es difícil de reemplazar. Pues imagínate, con la Matepad Pro se logró, la separación entre las teclas es de algo así como de 1.2 milímetros, que es 90% idéntico al de una laptop, entonces tú puedes escribir, Tú puedes utilizar este teclado como utilizarías el de tu laptop sin ningún problema. Ese es uno de los valores principales. Pero también tenemos el M-Pencil de última generación, el que te digo que descansa tranquilamente y bellísimamente, la verdad, de forma magnética sobre el bisel superior del dispositivo. Y aparte, este M-Pencil no nada más nos permite tomar notas a mano, que es, es un arte que no hay que perder, estimado Felipe. Luego, muchas veces, cuando estamos haciendo la planeación de nuestro día, pues eh, a mí cuando menos... En mi caso que yo soy un poco de generación anterior, amigo, pero muy enfocado en la uh -huh. tecnología. Eh, me encanta con la pluma escribir rápido, acordarme así de hacer la lista de los pendientes del día, luego se digitaliza, lo comparto en un correo con el equipo y ya está. ¿No? Entonces, David, una pregunta. Bruce, ¿eh? ese, ese proceso de, de digitalización no he, no he podido encontrar mucho acerca del OCR. O sea, ¿hay forma de mandar ese texto a mano alzada a texto real? Eso me quedo de tarea, amigo, porque es una gran, gran, gran, gran, gran pregunta. Este, te digo, hay que probarlo porque yo lo que he hecho es con el texto. Yo, la verdad, tengo, mi letra es muy fea. Yo escribo muy rápido. Entonces, yo prefiero la digitalización, creo que mi equipo me lo agradece que se pueda hacer esto. Entonces, es así como les mando luego estas notas, estas ideas, estos, estas listas de pendientes que tenemos. Entonces, por ese lado, creo que eh, yo no lo debería explorar, pero bueno, lo podemos revisar después, querido, con todo gusto. Y justamente, este dispositivo, te digo, gracias al Lem Pencil, te invita a pues no olvidar este bellísimo arte de la escritura a mano, pero también te permite explorar por medio de algo así como cua, más de 4,000 puntos de presión, explorar la versatilidad del de dibujo digital, ¿no? Eh, sobre todo en estas situaciones donde estamos eh, un tanto limitados, que no hay que salir tanto, el conseguir ciertos, ciertos insumos artísticos puede ser complicado, puede ser tardado, puede ser costoso. Pues acá tienes una paleta de colores, texturas, pinceles, eh, grosores de punta de lápiz, en fin, todas las opciones que tienes virtuales y así puedes hacer creaciones impresionantes, retratos fotorrealistas, dibujos abstractos, Realmente la imaginación es el límite. Yo ahí sí no lo he probado mucho porque yo no soy artista. pero digo, a mí me gusta mucho lo de las notas a mano, pero al final del día yo sé que muchos han podido, pues, obviamente, destapar su potencial, eh, sobre todo estudiantes. Eh, yo esta la recomiendo muchísimo para gente que está metida en el mundo del arte, de la arquitectura, del diseño gráfico, del diseño de interiores, del diseño industrial, porque de verdad resulta ser una herramienta que en el día puede ser tu tablet para dibujar, para hacer tus bocetos, eh, para plasmar tus ideas. En la tarde se puede volver tu oficina móvil eh, para mandar correos electrónicos, editar presentaciones, textos, eh, hojas de cálculo con toda comodidad. Imagínate, una pantalla de 10,8 pulgadas, eso es básicamente una laptop, ¿no? Pero con este form factor ultra delgado de la tablet, quitamos el teclado magnético y se vuelve un centro de entretenimiento con cuatro parlantes con sonido envolvente simulado, totalmente inmersivo. O si prefieres un poco más de privacidad, la puedes sincronizar con un toquecito con, eh, obviamente, eh, FreeBots 3, FreeBots 3 i por ahí, FreeBots Pro, que ya se anunciaron globalmente, que me parecen también una cosa finísima. Y, pues, por supuesto, disfrutar más de los contenidos. Se vuelve un, un dispositivo simétrico que te permite tener una entrada de contenido, pero también una salida de contenido en audio y video, tener un lienzo fresco, un lienzo en blanco, que obviamente te permite detonar... Eh, tu creatividad y por qué no, te digo, yo lo pensé, híjole, de verdad, mmm, lo pensé eh, eh, ampliamente en mudarme a esa, porque además cuenta con una batería enorme de 7,250 mAh que te permite tener algo así como más de 12 horas de reproducción de video, puedes estar tranquilamente en todo tu día, te digo, el escenario es en la mañana, haces un boceto, al mediodía en la tarde te pones a mandar correos a ver ya el negocio como tal y en la noche, relax, Activas alguna de estas aplicaciones de video, que son ya tantas, eh, o de contenidos este, también auditivos, ¿por qué no? Y disfrutas, todo desde el mismo dispositivo. Y algo que a mí me gustó mucho, y que te digo, también me estaba motivando a dejar a un lado mi laptop, eh, que digo, yo amo las Matebooks, pero también hablo, hablo, amo las, las, las, las Matepads, es que también tenemos la parte de colaboración multipantalla. Entonces, de la misma forma que tú replicas la pantalla, por ejemplo, ¿qué te gusta de tu Mate 30 Pro, de tu P40 Pro? En las Matebooks, que puedes replicar la interfaz, también lo puedes hacer en la MatePad Pro, porque tienes suficiente tamaño de pantalla, tienes procesamiento y obviamente todas las bondades de los sistemas operativos distribuidos de Huawei. Entonces, acá también vas a tener esa experiencia, el mismo ejemplo que te podría poner con la laptop de yo replicar pantalla y por ejemplo estar chateando contigo en la ventana de la, de, del teléfono mientras estoy editando una hoja de cálculo o estoy haciendo un dibujo, eso se puede hacer totalmente. Otros dispositivos que existen en la industria lo pueden hacer, pero necesitas una sincronización de nube, aplicaciones de terceros, configuraciones, un tanto complejas acá, un toquecito, los pones lado a lado y ya está. tienes Pero esto es en, la, en las dos hermanas, ¿cierto? En la MatePad a secas y en la Pro. perfecto Exactamente, en las, en las, en las, en las mayorcitas, digamos, en la 10,4% y en la 10,8. En la pequeñita, en la 8, como es una pantalla más compacta y es un dispositivo más básico para usuarios más jóvenes que están buscando más bien el lado práctico de tener una tablet, en esta no se puede, pero en las dos mayorcitas tiene sin problema el Huawei Share y la colaboración multipantalla con smartphones como 20, 30 Pro, P40 Pro y demás. David, última pregunta para cerrar este tema. Eh, hemos visto que el rey de las, del mercado de las tablets está llevando por así decirlo, la configuración de, sus, de las cámaras de sus smartphones a las tablets? ¿Cuándo vamos a ver algo tan potente como la, la configuración de cámaras de dominó del P40 en una tablet de Huawei? Bueno, eso, eso, querido amigo, fíjate que eso dependerá más que de nosotros, dependerá del usuario, de, de que lo pidan. Nosotros, si bien notamos a nuestros dispositivos en general, no nada más a las tablets, a los smartphones, de versatilidad, eh, siempre en un dispositivo Huawei vas a encontrar más de una función estelar, ¿no? Por más que, por ejemplo, en los PES sabemos que la cámara es el absoluto, pero también el diseño, la pantalla, el performance, la batería, la conectividad, en fin, ¿no? Siempre hay más de una cosa. Es, un, es una excelente observación porque es posible, de hecho, eh, si te fijas, la, la, la cámara de la Maypad Pro, de la hermana mayor, es una cámara... Frontal de 8 megapíxeles y la cámara trasera ya es de 16. Eso tampoco es común encontrarlo en, en tablets, ¿eh? tener una cámara de tan buen nivel con un buen sensor, una interfaz muy similar a lo que tenemos en los smartphones para tener esa familiaridad. Porque también en las tablets, la parte de las cámaras cobra un rol más bien en la parte de la creación artística. Muchas veces los artistas eh, digitalizan alguna imagen y trabajan sobre ella eh, por ejemplo, con el en pencil eh, hacen algún boceto, se inspiran, la ponen lado a lado como referencia, toman fotos a sus modelos de la vida real, algún paisaje, eh, algún landscape urbano, y empiezan a trabajar sobre eso. Entonces, claro, tienes toda la razón. Entendemos la importancia de tener cada vez cámaras mejores, pero bueno, ahí vamos a ver un avance. Aquí vimos un salto bastante interesante con la Meta Pro, justamente con esta cámara principal de 16 megapíxeles y con la interfaz de uso. Entonces, eso, amigo... A lo mejor en, en, en algún tiempo, cuando salga una nueva generación, vamos a tener esta conversación y vas, y vas a decir: Ah, ¿te acuerdas cuando hablábamos de esto? Sí, mira, ahí está el update, ¿no? Porque ha pasado en todo lo demás. En la Ajá. pantalla, eh, ya alcanzamos, por ejemplo, el tema de procesamiento. Eh, imagínate que la MatePad Pro tiene exactamente el mismo chipset que un flash, flash, flagship como eh, el, Mate el P40. 30, ¿no? Como el P40. Entonces, eso ya también habla mucho de, de qué tan en serio oh, se está tomando la estrategia de las tablets. Bueno, la MatePad Pro está por ahí. Dentro de los primeros dispositivos que van a ser actualizados a EMUI 11. Entonces, eso también es importante. Y por supuesto, la MatePad T8, la más básica, y la hermanita en medio, la 10,4, ya vienen con EMUI 10,1. Entonces, eso también habla de cómo Huawei está enfocando la tablet, no como una pantalla secundaria, sino como una de las pantallas principales, dependiendo el uso de cada consumidor. Entonces, si eres artista, si te gusta la productividad móvil, si estás buscando un dispositivo absoluto para consumos de contenidos, pero con muchísima portabilidad y versatilidad. De verdad, esta serie de tablets, la serie Makepad de Huawei, tiene algo para estos consumidores que estoy seguro, que tenemos muchísimos en mercados tan importantes como Colombia. Perfecto. Muchas gracias, David. Estimado Felipe, gracias a ti por el espacio. Gracias por darme la oportunidad de hablar de esta categoría de productos que luego yo creo que son héroes anónimos, ¿eh? porque sobre todo ahora en esta situación hemos disfrutado muchísimo de este tipo de productos, tanto nosotros como los consumidores. Y pues la categoría de tablets es una categoría en ascenso. Estamos por ahí en el top 3 de fabricantes a nivel mundial en esta categoría tan, tan importante que créanme, no es nada aburrida. Es muy divertida, muy versátil, muy práctica y espero tenerles novedades en este segmento muy pronto también. Indudablemente la oferta de Huawei con sus MatePad en las diferentes versiones es muy interesante. Pero seguramente muchos sentirán de manera muy cercana y fuerte la carencia de los servicios de Google. Lo cual va a hacer que muchas aplicaciones no puedan funcionar de manera óptima o ser instaladas y tengan que usarse desde el navegador. Por lo mismo, algunos de los usuarios van a terminar mirando hacia otro lado a nivel de ofertas de tablet. Bueno, próximamente les contaremos más novedades acerca de esta y otras marcas en texetera.co. Los esperamos a todos.